Un gran saludo para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro curso La adopción de energías renovables para la recuperación económica post-COVID-19. Mi nombre es Rosa Eugenia Reyes Gil. Bueno, y tengo el inmenso placer de compartir con ustedes eh, este tema sobre las energías renovables y su importancia en la transición energética para la recuperación económica de los países y... Eh, eh, ante las consecuencias pues, de este, la gran pandemia que nos ha atacado en los últimos tiempos del COVID-19 y también como acción importante por el clima. Eh, este curso está estructurado en cuatro módulos. Incluyen además videos, lecturas recomendadas, el foro de discusión y algunas actividades de evaluación. Eh, el primer módulo tiene por título la adopción de energías limpias eh, y allí presentamos básicamente la importancia de migrar hacia formas más limpias de energía, reemplazando de alguna forma las energías fósiles, que son las que venimos usando desde siempre y que son muy impactantes para el medio ambiente y la sociedad. En el segundo módulo, que denominamos la energía eólica y solar, se describen los procesos ¿no? que permiten el uso del sol y del viento, ...para la generación de energía... Eh, ...básicamente en este módulo conversamos sobre... ...las principales ventajas y desventajas... ...del uso de estas formas de energía renovable... ...y sus aplicaciones... ¿no? Eh, eh, ...para el tercer módulo... Eh, eh, ...hablaremos entonces... ...de las energías que provienen del agua... quizás donde tenemos un poquito más de experiencia... ¿no? ...se describen básicamente... Eh, ...la energía que proviene del uso del recurso agua para la generación de energía eléctrica. Eh, allí vamos a, a conversar un poco sobre la energía hidroeléctrica, que viene de los, básicamente de los ríos, eh, y eh, del hidrógeno verde como fuente novedosa de energía. Eh, también vamos a incluir en esta parte eh, lo que se refiere a la energía marina, que recientemente ha tomado este, mucha importancia y ha llamado mucho la, la atención de los investigadores. De aquí hablaremos un poco de las ventajas y desventajas del uso del agua como fuente de energía. Eh, y por último, nuestro cuarto módulo eh, tiene que ver con la situación de las energías renovables en América Latina y el Caribe. Vamos a discutir pues, la necesidad que como región, como región tenemos de cambiar esta matriz energética de formas fósiles de energías fósiles altamente contaminantes a formas un poco más limpias y amigables. Y analizar un poco cuál es el estado de desarrollo de estas energías eh, renovables y cuáles son los proyectos que se adelantan para implementarlas. Es pues, un curso eh, supremamente interesante. Está dirigido básicamente a emprendedores, microempresarios este, y todas las personas que estén interesadas ...en conocer sobre este interesante tema. Eh, no requiere conocimientos específicos para, cursar, para, para hacer, acercarse a este tema en este curso. Basta con que tengamos un computador, una conexión a internet... ...bueno, y el interés pues, por aprender sobre las energías renovables y su importancia. Eh, para superar el curso eh, eh, los, con éxito, los participantes deberán realizar eh, satisfactoriamente una prueba... O, o examen por módulo, y a la final una evaluación definitiva, no completa. Entonces, bueno, esperamos crear una efectiva comunidad de aprendizaje entre todos, con el aporte de todos los participantes, que nos permita, bueno, estudiar un poco más las energías renovables como alternativas no efectivas y sostenibles para la generación de energías limpias y muy necesarias para el desarrollo de nuestras sociedades. De manera de poder minimizar los impactos de las energías fósiles sobre los ecosistemas estratégicos y también minimizar la cantidad de gases de efecto invernadero que van a conducir a el calentamiento global y los cambios climáticos. Entonces sean todos bienvenidos a este curso, espero que lo disfruten mucho. Eh, y que sea que los motive a profundizar y a leer más sobre este apasionante tema, que puede ser inclusive aplicado a sus decisiones a nivel personal. Bienvenidos.